Chicos, chicos, oh my goodness, me encanta este lugar, es cool, bonito, demasiado, miren qué preciosidad, esto es una cascada. Estoy súper emocionada, chicos, porque vamos a conocer un lugar espectacular. Un paraíso escondido en la isla de Bioko. Nos estamos dirigiendo a un barrio llamado Basupufiston. He de decir que Basupufiston anteriormente era considerado como un pequeño poblado de la isla de Bioko, pero ha pasado a ser ya un barrio. Primero encontré a mi colega Eugenio, que es el que nos tenía que llevar a mí y a mi hermanita al lugar. Y desafortunadamente había llovido esa mañana, ¿sabéis cómo tenemos el clima aquí en Guinea? Pero eso nos impediría ir a conocer el lugar. ¿Cómo llegar a Basupufiston, Pues tenéis que coger un taxi o vuestro coche personal si es que tenéis desde donde sea que estéis en la isla de Bioko. Desafortunadamente no hay señalíticas, tendréis que mirar el vídeo detalladamente para que podáis más o menos ver el lugar. Pero una vez llegado a Basupufiston en la entrada, en la primera entrada, es ir todo recto y preguntar hasta llegar al lugar. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Max Bodipo. Y hoy os voy a llevar a un lugar súper maravilloso. Estoy súper emocionada porque he querido llegar a este lugar durante muchísimo tiempo y hoy se da la casualidad de que la persona que me tiene que llevar está disponible así que, le vais a conocer en breve pero, vengamos Mi gemela, <risa> mi gemela Rosa saluda <risa> y estamos en el camino con baro con baro, hay oído hay oído <risa> Sabéis que estamos en la época lluviosa. Pero como yo siempre digo, aunque llueva o sole, se graba. Así que vamos a visitar el lugar. No conozco el sitio, me está llevando Eugenio, que como os he dicho le vais a conocer el Buenos días chicos, soy Eugenio. Para los seguidores del canal de YouTube de Max Bodipo, estamos yendo y la voy a enseñar el sitio este tan helado para ella, que ella quiere que ustedes descubran. Estamos en Basopufiston. Y ahora mismo vamos a descubrir un sitio maravilloso donde os invitamos a que vengan a descubrir. Y espero que una vez que ustedes descubran este sitio puedan invitar a otra gente a venir a vivir la experiencia. La verdad es que es un sitio maravilloso, tranquilo y las aguas que hay aquí hacen efecto, hacen milagros. Espero que lo vengan a disfrutar. Estamos yendo. están las piedras y tal, vamos a saltar uh -huh. por ahí. Ese es el camino que va así, vamos allá, luego vamos para arriba, casi eh, siguiendo el río para arriba, de lado. Acabamos de cruzar el río, ha sido una superaventura, la verdad, algo que decir. Pero ya estamos muy cerca de descubrir el lugar, así que oír el eco de las aguas. Me estoy escuchando. estoy en medio del bosque esto sí es una super aventura la verdad estamos teniendo que chapear el lugar porque como os dije estamos en época lluviosa Habría sido mucho mejor venir aquí en época seca pero no podíamos esperar es que con o sin se debe crear contenido pero bueno ay, estamos ya a punto de llegar a esta mar.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 nos estamos despidiendo ha sido súper chulo de verdad me ha encantado me ha encantado voy a regresar aquí para enseñaros cómo se ve el lugar en la época seca porque como os he explicado estamos en la época lluviosa ahora mismo en guinea ecuatorial concretamente malabo y para llegar a ciertos sitios se necesita un buen clima entonces qué os ha parecido suscríbanse si aún no se han suscrito, denle like, compartan, déjenme sus comentarios Bueno chicos, estamos regresando a la ciudad. Como podéis ver, estamos alejándonos del lugar del río. Ha sido una muy buena experiencia, a decir verdad. Estoy súper emocionada. Sabéis que ese tipo de experiencias me emocionan. Me emocionan. Sabéis que me encanta todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y estaréis recibiendo muchísimos vídeos similares, porque este solo es el principio. He tenido una muy buena experiencia, gracias a Eugenio. Ha sido de mucha ayuda sin ti. Esto no hubiese sucedido. Así que muchas gracias. Y bueno, chicos, ¿sabéis qué tenéis que hacer? Tenéis que suscribiros. Dale la campana. Comenten qué os ha parecido. Porque yo estoy segura que os ha gustado este vídeo. Y si queréis seguir viendo vídeos similares, pues me lo hacéis saber en la sección de comentarios. Así que nos vamos a la ciudad. Vamos, vamos, vamos. Pues parar.